Existe una música para cada vida, como hay un paisaje o un olor. No tiene por qué ser siempre la misma, solo debe transmitir aquello que transmite la mirada y posarse en cada alma con igual cadencia, con la misma sencillez con la que surge de las manos del maestro. Esta música es para ella, pertenece a su mirada serena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 Aquellos infantiles o los más rebeldes tan lejanos.